con flores... ¿qué vamos a guardar? ¿dónde lo vamos a guardar? en la rodilla algo... lo que sean flores que nos estoy siempre solía llevar el cabello muy largo mi cabello era lo que más me cuidaba, ¿no? ese estilo, ¿no? Ah, ah, sí. mi nombre es Jennifer tengo 16 años hace tiempo padecí de cáncer con leucemia. He pasado por muchos procesos muy difíciles. Uno de ellos fue cuando se me cayó el cabello. Fue una de las partes más dolorosas de mi vida. Uno de los principales prendas que llevaba en mi cabeza eran pañuelos y gorros no me sentía segura de mí misma. La gente me confundía como una persona marrueca, cuando viajaba en el autobús, siempre iba sola, todo el autobús iba lleno y siempre el asiento donde yo iba, iba solo. Eso me hacía sentir como menospreciada. Llegué en un dado momento en que le dije madre, quiero una peluca. Y me dijo que no. Porque me dijo de que, de qué servía aparentar a alguien que no era. Que yo sabía lo que estaba pasando aunque los demás no supieran y de que eso era un proceso de la vida y gracias a mi madre pude dejar de usar el pañuelo y me dijo que tenía que aprender a ser yo misma. ¿Y? La gente como que venía a preguntarme dónde eres y por qué te llevabas el panuelo. Era la única que llevaba el panuelo. Me llamo Fátima, soy de Marruecos. Ya llevo casi 12 años aquí en España. Mi madre también me empezaba a ayudar, como a hacerlo, a como después pues para que te quede bien sujeto sobre la cabeza. Y ahí al principio me sentía un poco como incómoda con él porque no me acostumbraba hasta que me acostumbré a el, el panguelo para nosotros no significa solamente tapar el pelo, sino sea, tiene muchas, muchas más cosas de respeto hacia ti, hacia los hombres, hacia los demás, sea una mujer o un hombre, sino si al final, cuando yo tomo la decisión, tenía que ver primero por qué que que ahí No solamente porque Dios, y dice, no, póngate el panguelo, y hasta no, por qué. O sea, hay un porqué detrás, ¿no? porque el hombre tiene que ver por, tu, por el pelo, por la belleza, o no, sino por... ¿Qué es tu inteligencia, tu capacidad? Pues para mí el cabello eh, es una gran importancia hacia nosotras las mujeres, ya que el cabello es como una forma de llamar la atención, ¿no? El cabello... Dice mucho de tu físico. Si tú no tienes cabello, no tienes cejas, te sientes como una persona rara. En ese sentido, de, es que la, siempre el, el medio de comunicación influye en nosotros. Siempre es la estética, cómo va una mujer vestida, el, su cuerpo, el pelo, el, o sea, el maquillaje, siempre. No busca los valores de esa persona. La belleza con el tiempo se va, lo que queda, es tu corazón o sale bien tuyo, el, la capacidad de la inteligencia, todo eso.